Hola amigos de 5 Minutos de y nuevamente aquí con ustedes para dialogar aspectos relacionados a la sabiduría y el conocimiento. Vamos a leer un párrafo de un librito que siempre me ayuda muchísimo, eh, que son minutos de sabiduría, y dice lo siguiente. No vuelvas sobre tus problemas y dolores porque eso perjudica tu salud y te causa enfermedades. No le des al cuerpo alimentos dañinos ni pensamientos negativos. Habla siempre de salud y abundancia, de adelantos y triunfos. Los pensamientos positivos dan frutos de alegría y aumentan diariamente la felicidad. La palabra humana es responsable del estado de salud física. Y esto nos ayuda a comprender y entender que muchas veces en nuestra vida nosotros este, volvemos con esa, le eh, dicen normalmente esa cantinela, de, de hablar de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de, de, de, de, de bajonearnos a nosotros mismos. Necesitamos cambiar nuestra actitud en la vida, recordando siempre aspectos positivos, teniendo en nuestro verbo, en nuestro diálogo, eh, palabras que nos ayuden a encontrar alegría, armonía, paz... Es decir, en la medida que nosotros volvamos sobre los aspectos negativos de nuestra vida, nunca vamos a recuperar esa armonía, esa felicidad y ese equilibrio que necesitamos para poder enfrentar justamente esas situaciones difíciles de nuestra vida. Nuestra palabra, nuestro verbo, tiene que ser un verbo que nos ayude a recuperar esa felicidad que necesitamos para poder sobrevivir en estas situaciones complicadas que hoy nos toca vivir. Eh, una recomendación es como dice ¿no es cierto? Estas, este texto que hemos leído Nunca volver sobre los aspectos negativos eh, Siempre tener en nuestro verbo palabras adecuadas Palabras de alegría, de armonía Y eso nos va a ayudar a recuperar nuestra salud Recuperar nuestros estados eh, emocionales desequilibrados Y a también cambiar nuestros estados psicológicos Eso nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida Seamos alegres, seamos sinceros, seamos optimistas, nunca pesimistas, porque el pesimista solamente va a lograr desarmonías, tristezas, y nosotros seguramente no queremos eso, ¿no es cierto? Entonces, a vivir la vida con, todo, con toda la alegría que nosotros podamos sacar, a pesar de las situaciones complicadas que nos toquen vivir. Bien amigos, nos podemos este, ir con alegría y armonía y nos estaremos viendo en los próximos 5 minutos de Gnosis.